Primero la H, después va la O, después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa, pero es la O. Quieren que me escrache, dicen en pero el adiós nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, oh, que raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo, un helado. Mira mi hielo, yeah, high, como el cielo. El dinero de Leo, lo vuelo, el dinero no ni un solo pelo, me quieren coger de pendejo Me alejo, yo le digo bye y nos vemos Yo soy vapor y mami, como ven, Walla? Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wifi trepa en mis palos Y como coala y no se resbala No me ven volando, me cortan la sala Lo hice a sin favores ni pala, yeah Todo el día, todo el día Todos los días, tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los días Estoy como Jordan con las seis sortijas Tengo más cubanas que en Hayali. ya No querían coro cuando no había Son todos fecas, pero ya sabía, yeah Yo me jodí por todo lo que tengo Así que tú no me digas cómo vivir mi vida Yo en mis cuello congelado Y yeah, está todo hielo frío de este lado la movie que estás viendo es doble tanda, blanco y negro, ustedes son oso panda. medite con el adio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda. Para gente como ustedes, estoy buscándome el dinero todos los días, como yo busqué a Kemba. Yeah. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. El primero de Puerto Rico que rapea con el visa. Sacamos este tema, su para arriba del Fumando violeta, más violeta que la cabeza de Frieza. Yeah soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa Primero la H, después va la U, después va la M, la hace A, O Soy de la H, no la de Travis, yo tengo la salsa pro en la O Quieren que me escrache, dicen en ADH, pero el adiós nunca resbaló Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo, con el mira mi hielo, yeah High, como el cielo el dinero de lejos, lo vuelo, el dinero no duele, soy yo, me despelo, de tonto no tengo ni un solo pelo. Me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos. Primero la H, después la O, después la M, la H A, O. El Radio toca.